Te extraño, pero prefiero no saber nada de ti. Quizás me hagas falta, pero no te necesito. La vida me enseñó a no insistir a quien no quiere quedarse. Porque esto realmente no es un adiós, es un me quiero. He aprendido mucho que valgo, lo mucho que puedo aportar, y sinceramente te soy honesto. Siento que tú no me estás correspondiendo. Créeme, me acostumbré tanto a la soledad y ella disfruto de hecho, ya me siento tranquilo, porque estés o no estés tú, yo me siento bien, solamente soy feliz, entendiendo que no eres imprescindible, cada vez que te alejaste más de mí, menos me importó, lo lamento, pero no voy a amar una idea de ti, porque te di lo mejor de mí, mis mejores años, lo que ya nadie da en estos tiempos, todo mundo habla de lo pésimo que es amar, pero yo, me arriesgué creyendo que eras diferente. Pero no te culpo, también comprendo que las relaciones son problema de dos, y asumo mi culpa, sé que también fallé, sé que también tuve mis errores, pero ciertamente yo no puedo continuar, no quiero que con tu mirada me digas que quieres volver, para la noche siguiente volverme a lastimar. Ya te conozco bien, dices que soy tuyo, que yo soy de ti, que te pertenezco pero la mañana siguiente me echas como si fuera de nadie. Por eso mi vida, yo ya no soy tuyo. Soy solo de mí, ya no soy de nadie, solo de mí. No me vuelvas a decir que me extrañas, no me vuelvas a llamar diciéndome que estás preocupada por mí. Deja de acosar a mis amigos, preguntando si estoy bien, dejando de meterte en mi perfil, buscando algo nuevo y novedoso. Deja de celarme, deja de tratarme como si yo fuera tu propiedad. Porque cuando yo estuve aquí, me tratabas como querías, y lo sé. Sé que esto no se le hace a quien amas, pues nadie lastima aquello que dice amar. Hoy te dejo, pues a cada decepción le llega su olvido. Solo te pido que me ayudes, escapando, yéndote. Si todavía hay amor para mí, de tu parte, solo te pido que te marches, que des la vuelta. No eres mala persona, no soy mala persona eso es lo que no encajamos, eso es lo que me cansé de hablar con sordos y esperar a que los mudos hablaran, porque entendí que si no te habla, no te necesita. Y sé que tratas de convencerte de que soy lo mejor para ti, pero que tus sentimientos están con él, lo sé en tu mirada, sé que no eres para mí, hace tiempo me habría sido muy difícil aceptarlo, hoy lo veo tan normal pues no todos estamos hechos para embonar con cualquiera. Y eso amor mío, me hace especial, porque no correré detrás tuyo tratando de darte mis mejores argumentos, de por qué deberías estar conmigo y no con otra persona. Porque entiendo que en esta vida, solos nos venimos y solos nos vamos. Y hoy comprendo que me queda claro que te quería más cuando no te conocía, ahora que te conozco, sé que no eres para mí, yo no soy para ti. Y aunque sea duro para tener que decirlo, tal vez para ti, para mí decir estas palabras me traen tanta paz, aunque recuerdo cuando nos besábamos en aquel carro rojo, en aquel bosque bello y me decías que yo soy lo más especial. Lo disfruté como nunca, lo viví, lo gocé como no tienes idea, y desde luego lo haría una y mil veces más. Porque lo disfruté, lo gocé, y por eso no me cuesta mucho dejarte. Porque cuando aquí estuviste, te viví como nadie te había vivido y te voy a dejar ir como nadie te ha dejado ir. Jugaste a perder este bello amor que teníamos juntos, y ahora te dejo ganar, porque a decir verdad, nadie descuida lo que le importa. Pues yo lo vi me di cuenta en la forma tan insulsa, en que tratabas de quererme, y sé que a tu imperfecta manera, trataste de quererme, y sé que no querías perderme, pero tampoco sabías estar conmigo. Mis caricias te eran ajenas, mis besos tan raros, pues estabas acostumbrada al abandono y como muchas, creciste en la oscuridad, anhelando besos y caricias de quienes debieron dártelas. Y ahora tratas de redimir tus heridas, cumpliendo una torpe promesa a un tonto que solo te lastima y te golpea. No me pidas que sea yo como ese. No puedo ni siquiera imaginarla cerrar tu piel, en lo único en que pienso es en besarla, y por eso Justo por eso, porque no quiero convertirme en el fantasma de tus miedos, por eso, aunque te extraño, prefiero no saber de ti. Porque si para amarte tengo que lastimarte, entonces no te quiero. Por eso pienso muchas veces, que a cada decepción, le llega su olvido. Y sé que en algún momento te he de olvidar, en algún momento has de desaparecer de mi mente, y ya no serás sino solo un vago recuerdo. Perdona si te conservo así como algo sin sabor, pero comprende que ahora mi meta es solo ser feliz y encontrarme a mí mismo. No pretendo decirte cómo debes vivir tu vida, no pretendo restar valor a lo que pasa por tu mente, no soy solo yo, aquí todos tenemos nuestra pelea, incluso tú. Así que te dejo marchar, sabiendo que di todo cuanto tenía para dar, y que te amé en virtud de respetar lo que yo creo es el buen amar. Te amé con convicción, alma y libertad. Así que me quedo con la dicha que te di todo lo mejor de mí, me quedo con la dicha de saber que fui perfecto, pues di todo lo que tenía, y sé que como yo tal vez nadie te ame, y lo más importante, sé que cuando venga la persona correcta, entonces podré amar como a nadie en esta vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, te guardaré como un recuerdo bello en mi mente, porque en mi vida ya no cabes.